Bueno, super... días intensos aquí sí. en el Uruguay, le digo, sí, sí, sí, con qué? presencias que vienen de otros lugares, Ajá, en Paysandú, en la zona de Guichón, en la zona donde vive el la amigo Carlos Perciabal, así que, sí, en la laguna. Pero diariamente en la laguna, vienen a tomar agua dulce... Y la laguna es la fuente de agua dulce. ¿Que los ovnis? Una... ¿Quiénes sí, toman claro agua dulce? Sí, hubo claro. avistaros claro. a la casa de Carlos Uruguay. Por hubo. Su... Para, para, para, Por... para. para, para. Carlitos, ¿vos ves claro. ovnis? Qué querida. ¿Los ves? Pero Yo hace años que los ah, veo. Sí. Pero ahora sí. actualmente. ¿Qué de decir? Porque en se reían claro. sí, todo el tiempo. ¿Los ves? ¿La última vez que los viste cuándo fue, Carlos? ¿La última vez que los ves? Ayer. Me vuelvo loca, Ayer. nunca en la vida Conta vi un episodio, por favor. contó, tiempo ah, bueno, atrás, que, bueno, estuvo, que tuviste un accidente automovilístico, el auto volcó y sí. quedó un hueco exacto justamente cuando avistabas una nave y que ese ovni a vos te salvó. Sí, por supuesto, pero es wow. más de una vez que me ha pasado eso. Lo que pasa es que yo he dejado de contarlo porque entre las risotadas burlonas de la ignorancia y el cariño también de la gente que te rodea es sí. mejor que se vayan dando cuenta solos. pero Carlos y que ahora poco a poco sí sí no que no o poco que, a poco que, estamos, que, sí, sí, estamos empezando a darnos cuenta de que hay poco menos que una invasión tenemos en Santa Fe tenemos en, en, en... En, en Funes. Córdoba. Sí, en Funes, en, en, Funes. en Funes. Me mandaron unas imágenes de Funes, que le agradezco a la señorita que me lo mandó. Impresionantes, ¿eh? La verdad que a uno lo dejan este, preocupado. Pero ayer, ayer, vio... en, en ¿Sí? ¿En sí. Carlos, ayer, en Punta Ballena. Sí, Carlos. En Punta Ballena. Sí, querido. Deberías empezar a contarlo nuevamente porque ya ha avanzado muchísimo la ciencia y ya está comprobado que no somos los únicos omnipotentes que habitamos este mundo. Así que tus historias deberías escribirlas. No sé si las tenés escritas, pero... ¿Me relatás el episodio de ayer, el último? El último estaba, estaba Jimmy Castillo, que es un amigo mío, ¿Sí? que hace las relaciones públicas, y hace, hace un calor, porque... ¿cuántos había ayer? Cuari, 40, 40 grados. Sí. Todos. De, 200, sí. sí, 40 grados. Y de repente este, dice, voy a bajar, yo no tengo... La, la escalera que baja a la laguna para zambullirse, la, la, la estoy reparando se ve bajar por las piedras, y bajó y se metió en la laguna, sí. y de repente había como una... Yo no entendía, no, no veía muy bien lo que había, en, porque es muy grande, en, en la punta del muelle, y digo, ¿qué es aquello, Jimmy? Que hay Me dice, no sé, se me ocurre que es una una una, una garza. Sí, Pero una... no era una garza, era, era otra cosa, era otra cosa que estuvo dando vueltas por ahí, después se metieron unos patos, había seis patos divinos que estaban en el borde de la laguna, pero adentro, y de repente desaparecieron los patos oh, yeah. y desapareció la garza también. Y yo dije, claro, esto es, bueno, lo que estamos pasando este otoño, ahora, en pleno febrero, yo no lo había visto nunca en casa, pues gracias a mi casa ahora que hay tantos árboles, Tantos árboles italianos, tantos árboles de todas partes del mundo Y algunos están dorados como si fuera otoño Y otros no, no Otros no, están y... perfectos como siempre sí. es, es, es una cosa absolutamente distinta y absolutamente curiosa Y este calor increíble ah, que... Yo, yo quiero comentar una cosa, si me permiten Permítame esto nada más que sí. eh, va en línea. El otro día fui a una bodega que está eh, muy cerca de la casa de Carlito, la famosa bodega de la ballena, lo voy a comentar, y le pregunto al enólogo, digo, desde acá la visión que tienen de la laguna donde está Carlito debe ser impresionante, es decir, que los fenómenos los han visto, no, dice, nunca vi nada, nunca vi nada, y ahí medio. Sí. Durante la jornada que se que celebró acá en el enjoy, que fue la, la famosa este, la este reunión del vino, la, la el, el salón del vino, viene el enólogo y me dice, te tengo que decir algo. Hace sí. unos días, las luces que zigzagueaban, sí. que hacían, entraban a la noche, estuvieron media hora y la verdad que te tengo que pedir disculpas porque yo pensé que me estabas Pero tomando no, no, bueno. y lo, y las luces Pero no, no eran. Ni, ni ni de aviones. Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, de poco de Es parecido, por eso le estoy diciendo. Al menos a dos. No, no solamente en Estados dos. Unidos. Hace unos días estábamos en Tommy Distro, en, en, al costado de la playa de Chihuahua, ...que llegar es una tortura, porque son caminos, a este Médanos, este, escalones, y oh. bueno, yo dije, está bien, vamos, y llegamos hasta allá... ...y estábamos en un lugar, una terraza inmensa, con unos sillones maravillosos... ...una luna naranja que recién empezaba a subir en es, el es? cielo... ...todas las luces de punta ballena, y de repente digo, chicos, ¿qué es aquello que... Este, en, con, con una forma como alargada, con luces. Entonces, los que estaban con nosotros miraron y dijeron: Ay, no sé, porque es un barco, no es. A ver, tráeme los, los, los prismáticos. Sí. los pusimos por los prismáticos y era una nave. Era una era nave, claramente. Estás entrenado wow. para era, verlo. Era, o o sea, claramente, claramente. una nave. Claramente una. Carlos, y yo inclusive. Creo que vamos a estar cada vez más acostumbrados. Sí, sí, sí, y, no solamente cada vez más acostumbrados sino que yo sé hace años, porque también fui un am amigo de Fabio Serpa y un seguidor claro. de Fabio Serpa, claro. también la gente se rió mucho de Fabio y también Fabio dijo muchas cosas, entre las cosas que dijo fue que en el siglo XX venía, el, el, el, en el siglo XXI, en, el, en, el, en los años XX, venía una época en que nosotros le íbamos a perder el miedo porque lo que no, no nos permite muchas veces ver las cosas es el miedo que nos paraliza. Si vos no tenés miedo, si, miedo lo si tenés amor, claro. si los si lo, si, si lo recibís como amigos, más en un día como hoy, el sí. día de los enamorados, sí, el total, día del amor, totalmente. hoy es un día para que aparezcan en todos lados y nos den un mensaje de confraternidad, me de encanta amistad, eso, Carlitos, de entendimiento. Me gusta. eso, eh, Carlitos. en gusta mi función, que hago una función, sí. ...en mi función que hago tardes con China... ...es una cosa que nunca me ha pasado... ...absolutamente irrepetible... ...porque yo no quería hacerlo... ...para muchísima gente... ...cree que fuera en Petit Comité... ...80 personas... ...así, poca gente... ...y se junta la gente... ...y está entran ...entra en, como en un estado de gracia... ...con ah. los árboles que trajo... ...de, de, de Italia el papá de China... ...y, sí. lo plantó sí. y los plantó... ...y hoy los cipreses que no hay en Sudamérica enormes, la fuente de los atletas, que fue el primer premio en la Bienal de Venecia de 1930, el primer centenario de la independencia del Uruguay, y la presencia permanente de China, Qué que hermoso. yo creo que de alguna manera sí. está vinculada con todo esto. Yo no sé sí, si sí, nos está allá arriba mandándonos o dirigiéndonos señales. unas señales para que sí. aprendamos a... A, a, a ver las cosas que pasan con alegría, con felicidad a no tener miedo Totalmente. a no tener miedo Carlos, acabas de decir algo tan lindo la expresión de estado de gracia ¿no? que es un sí. estado en el que, que se está como perdiendo o tal vez pasando de moda o, o, o desapareciendo, así que me encanta que lo que lo traigas y lo pongas y lo digas en la pantalla, quiero preguntarte cómo estás, se te ve súper bien, como joven. recuperado y hasta más joven, sí. te Está alguna... pendejo, está ¿Hiciste, pendejo. ¿Sí? ¿Hiciste alguna sí, soy... cosita? No, no me hice, no, no, no, no. No me hice absolutamente nada. No, no, no, estoy regio. Oh. Estoy regio? No, estoy aprendo, no me Pero hice nada. ¿Qué recuperaste peso? Estuve internado no sé, porque... Bien. No, estoy un poco más gordo, sí. Pero, bien, Pero te queda bueno, bárbaro. Ya, ya sí. voy a caer en manos de... Sí, porque a cierta edad hay que elegir entre la cara y aquello que te dije. ¡Amo! ¡Amo! Bueno, ah, no, esa es una frase tuya que siempre la decimos. Es más, las mujeres a mi edad, cuando nos juntamos con nuestras amigas, cada vez más te invocamos porque la frase es llega un momento en la vida que tenés que elegir entre la cara o el traste. ¿no? ¡Ay, nena, por favor! Y amo claro, esa frase, Carlos. Por supuesto. Divina, divina. Bueno, Bueno, ¿cómo me alegro muchísimo y estoy... Muy bien, estoy en estado de, de levitación. Yo hago el espectáculo suspendido en, en un escenario ante 80 personas, rodeado de todos esta, esta, esta, este, este, estos árboles maravillosos, con un equipo increíble, Anabella Bauza, que es la, la productora, eh, Carlos Hernández, Jimmy, que ya de por sí mismo es un... Es un extraterrestre porque yo creo que no existe una persona que tenga tanta alegría de vivir, tanto optimismo y que haya sido al mismo tiempo tan subestimado mucho tiempo. Nunca lo fue por mí, para mí siempre fue un hombre excepcional y lo sigue siendo. Y está ahí en la lucha y está nos divertimos y lo pasamos, nos reímos sin parar un minuto, lo pasamos divinamente bien. Tardes con China Tardes con, Tardes con China, y te este, digo, es mágico, es absolutamente mágico y lo que sucede esa noche, esa tarde, porque es al atardecer, a las seis y media, hay que venir un poco antes para reconocer, para recorrer, hay algunos trajes míos por ahí, sí. la gente se los prueba... El otro Qué día yo, yo lo contaba, un se lo contaban un señor que se ponía uno de mis trajes de lentejuelas y le decía a la mujer, ¿cómo me queda vieja? No, te queda un poco, te queda un poco chico. Bueno, no importa, pero me queda bien, te gustaría que me, me vistiera así. Y la mujer dice, sí, me encantaría que te vistieras así. Qué así lindo. que pues, son experiencias únicas, mágicas y es, por sobre todo las cosas muy espirituales. Y muy terrenales también. Qué hermoso, porque Carlos. Porque nos reímos, lloramos, nos emocionamos. Estamos vivos. Hoy, el, es, es, el, es, día San, el día de San Valentín. Estamos vivos, claro. y más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Y el día de Me San Valentín, encanta, más vivos que nunca.